Bueno, lo especial de MERS es que es, para mí, un mundo nuevo. Eh, los negocios internacionales fue un rubro que yo no había tocado antes. Ha sido bastante un reto. Es aprender de, de todos los lugares un poco, es estar constante. Y MERS te obliga. Es una empresa que te incluye mucho también en que tú sepas no solamente lo que pasa en tu área, a estar pendiente de cómo están los demás, a integrarte con todos los otros equipos. Nosotros en MERS decidimos escoger a ISEC como partner porque son especializados en traer talento joven con un perfil internacional eh, nos facilita demasiado la vida porque nos ayuda a hacer el reclutamiento desde la parte especializada donde nosotros les compartimos un perfil, nos ayudan reclutando y haciendo el prefiltro y luego nos ayudan a coordinar no solo la entrevista, sino también la llegada y la acogida de la persona a un país nuevo. Y eso lo que hace es que el candidato se sienta mucho mejor y mucho más cercano en esta experiencia internacional. El primer momento que sentí que pude desarrollar mi potencial en Merckx y demostrar todas mis habilidades fue en el primer proyecto que me encargaron que fui la project Manager en el cual tenía que dar a conocer nuestras herramientas e-commerce. Para ello pude trabajar muy de cerca con todo el equipo de Customer Service, que nos apoyaron todo el tiempo. Este proyecto tuvo tanta repercusión que lo usaron también en otros clusters y en otros países, como en México o en Chile, eh, incluso también en Argentina. Y en otros países como Brasil, que habla portugués, eh, lo tomaron como un ejemplo para crear también ellos sus propios... Eh, en estaciones de Entonces las habilidades que más destacan en Belisa, uno es las ganas de aprender y dos, la capacidad que ella tuvo de adaptarse a un entorno nuevo. El hecho de que los candidatos de ESEC tengan las habilidades de multiculturalidad le aporta un montón a MERSC. Primero porque uno de nuestros pilares es trabajar en la diversidad y la inclusión. Entonces nos enfocamos mucho en traer gente que piense diferente, que tenga diferentes nacionalidades en términos de género, en términos de edades, y esto lo que ayuda es a solucionar problemas de diferentes formas. Si nosotros nos dedicamos solo a traer gente con el mismo background, vamos a tener soluciones muy parecidas. Y el hecho de traer esta diversidad no solo nos aporta a tener soluciones diferentes, sino también a tener la perspectiva de nuestros clientes que es bien diversa.